A ver, entremos a Facebook y veamos eh, qué onda el día de hoy. Ya está, ya son las 1 de la mañana. Eh, estoy viendo la bizarreras que están posteando. O sea, hay muchos memes y esto está muy copado que la gente pase con tiempo con los memes y los informes de de los videos que están mandando son impresionantes. La verdad que que es para que llame la atención porque encima el chango ahí. Al menos sacó sacado el perro, ¿viste? Pero. Lo que por el video que estoy viendo. Que lo subió Javier López hace 29 minutos. 29 minutos y media hora atrás. Seguramente. <tose> debe estar viendo bombazos o debe estar jugando a la eh, Podemos ver claramente que el. Que el. El chango no van a meter en ganas por salir a pasear al perro, sos es un pelotudo, importante, te están diciendo que no, pero la gente lo hace igual. Y, y no, no, para, pará, escuchá los, los gritos de la mina que, que está más preocupada por el perro que por el marido, o sea, encima que te mandaste la cagada, te preocupa más el perro que el marido. Y el perro encima se hace albergue encima. Qué hijo de puta, o sea, eso es cuando la, no le prestan atención, no le dan pelota a la cuarentena, hacen lo que quieren. Acá en Argentina también, en, estamos exactamente igual. Seguramente mañana nos vamos a enterar de cuántos detenidos fueron el día, el día domingo a la madrugada, porque estamos domingo creo, ¿no? Estamos o sea, domingo sí. Sí, el domingo a la madrugada, seguramente hoy habrán caído unos cuantos. Al menos no con el perro, pero seguramente en pedo seguro, eso te lo he puesto. Y se lo van a llevar guardado, no al viejo, al viejo guardado con el perro y todo. Está diciendo, no, chango, que no me quedo, que, que me llevo el perro, que me llevo el perro, que se me van a meter en cana, por lo menos me divierto acariciando el perro. Y los otros dijeron, neta, neta güey, lleve a su perro. Y la vieja se quedó sin el marido y sin el perro. ¿Viste? Qué lección de vida. Qué lección de vida. Así se aprende. Tu publicación tiene un rendimiento. Día 5 de cuarentena, después profesional el Jigsaw, multiplicación de sombras... No, muy largo, me dan una paja. Ah, sí, debe estar Yuri seguramente. Coronavirus, así se grafea. <risa> ah, este video esto, esto, esto lo, lo vi a la tarde, pero no lo voy a poner ahora, pero seguramente muchos ya lo vieron. Sábado... Y el Chaco está bailando, no sé qué onda. Ah, ese está muy bueno, tiene que verlo. Seguramente ya lo vieron todos, así que... De los insos. Tú eres el elegido. Ibas a darle equilibrio a la fuerza. No dejarla en la oscuridad. 2020. Qué hijo de puta que son. Seguir hablando, seguramente... Lo que Dios tiene para ti, ni la envidia ni los malos ojos, lo detendrá. Ni el destino ni la mala suerte lo cambiará. Pero si el Joker nunca dijo eso. Pero bueno. Así estamos como estamos. Ah, mejor que entrar a Facebook es mejor entrar a Steam. Te vas a la plataforma de Steam. Steam. Y Highlight 2. Eh, 1998. Mira. Se cierra eh lo, Steam lo está pasando para que lo puedas jugar gratis por 10 días, finalizan 10 días, en, en 10 días tiene que terminar el juego, o sea, básicamente en 2 días lo deberías terminar. Así que vamos a ir con eso, vamos a ir a jugar, el, vamos a ir a jugar el el High Life 2 para, para distraernos un poco. Ah, qué buen juego este de Half-Life! La verdad que. Es la posta. Es la posta. Hace rato, hace años que no lo juego. Y bueno, que está gratis en Steam, hay que probarlo, ¿no? A full. Encima no hay mucho que hacer, o sea, no tenés mucho para divertirte, así que ahí está el viejo. El viejo mañoso, viejo malito. Se parece a Castrilli, un, un árbitro del fútbol argentino. Es un culiado. Eh, sí, y era un culiado. Una vuelta no, nos echó varios jugadores. Es un culiado. Black Meta. Y al final estamos esperando que terminen Half Life y ahora nunca han terminado. Hijo de armi, puta. Nos vamos a quedar con, con todas las putas ganas. O sea han cambiado tanto las cosas eh, lo bueno de, de este juego que al principio se parece mucho como estamos viviendo en Argentina eh, con el coronavirus, está vacío todo, todo un, un ambiente post <coughs> perdón que da para da para mucho eh, para, para la temporada el motor gráfico era muy bueno la verdad que, que obviamente no se compara con el con el Wolfenstein que estuve jugando ahora último, pero Old Doom. Pero la verdad que para la época es muy bueno. Un juego memorable, un clásico. Que para jugar, eh, para pasar el tiempo estos días, es da, va, va al pelo, tío. La verdad que va al pelo. El, muy bien Steam ahí para regalar juegos. Porque el otro, el Epic Games, eh, la verdad que no regaló juegos copados. O sea, es como que para esos juegos de mierda me quedo en mi casa. Va, tengo que caer mi casa de todas formas, mirá este el viejo botón El viejo que te está diciendo que, que básicamente estamos en cuarentena En la Argentina, están todos en cuarentena, no hagan una mierda, no salgan eh, En realidad sí, no salgan porque si nada no sería machoto tener que estar más bien encerrados Por culpa del coronavirus Y bueno, acá vemos como como un simulador de, de cómo la policía está en, en, los, en los subtes de, de Buenos Aires eh. ...haciendo pasar a las personas, porque lo que estaba viendo hoy... ...tal cual, era así, o sea... ...llegan los, los flacos, y bajan de, del subte... ...y les piden... ...los papeles para ver que... ...si... si ...en realidad está... ...está bien de que salgan a... ...a trabajar o algo... Eh, ...me parece bárbaro, está perfecto lo que hace la policía, lástima que siempre hay pelotudos que no hacen caso... ...y le chupa un huevo... Como unos videos que vi, una vieja de chupó huevos, o sea, y, Bueno, total como ellos. ¿no? Piensan que son in, in, invulnerables, qué sé yo, no sé, anda. El tema es que Buenos Aires es el que está más jodido, sí, viste. Acá los tienen recagándolo a la cara. Eh, Buenos Aires, la Buenos Aires la tiene, la tiene más jodida porque al ser más grande. Eh, si se le escapa no lo van a poder controlar. Y ahí sí se va, se les va a complicar la vida a todos, porque bueno, Buenos Aires es. El, la, el, el central de toda Argentina, así que se nos complicaría a todos. Y bueno, me siento como si me estuvieran llevando en Cana por salir a pasar el perro. Uf, está la bola. Este? No, está bien. Atrás. Sí, Seguramente esta es una clínica abortista. la clínica artista a ah, la en la. el chango en eh, eh, siento haberte asustado tenía que disimular por las cámaras estoy trabajando el secreto con Protección Civil no puedo tardar mucho sospecharán voy retrasado dando palizas a los ciudadanos sí, barney, al menos por lo menos es un caso poza porque el pero ah mira qué es pelado pero, pero por menos lo menos todo el es internet eso lo es lo lo importante igual que hagas no si nos corta internet, damos de la bola Ahí sí que no empezamos a sacar los ojos unos con otro bueno, ¿vale? bueno, mientras no se acerque a los controles Todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya sí, chango, sí. Muy bien me alegro de cordel. Vale, cordón vas a tener que ir tú solo al laboratorio del doctor Kleiner. Jo, justo lo que me temía. Entra y bueno, a rajarse ha dicho. A ver, por dónde. Ahora. Vamos. Vamos. Cosas y Ajá. La ventana una ventana. No. Qué bueno que son videojuegos porque si esto pasa en la vida real yo termino fracturado, pero mal. O sea, no, no me puedo jugar me más. Estaba un poquito encargado porque estoy filmando, o sea, estoy grabando. Así que eso complica todo. Pero bueno. Ya, ya escapamos, por suerte. Como te digo, parece Buenos Aires, así. Ahí, puto. Uso de poder. Uh, uh, uh, hijo. Eh, hijo. de... Mejor, mejor nos vamos. No pasemos el perro. No hagamos nada. Mira, está el otro vigilante, el otro botón. Me imagino que así se deben sentir los pendejos con, con Fernández, ¿no? O sea, como que no lo dejas salir los sábados y entonces los pendejos están que vuelan. Hay mucha gente que está que vuela, pero tienen que entender que es para... Es por, por la salud mundial, básicamente. Porque no, no solamente es para Argentina, sino para todos. Y bueno, así estarían las calles si uno pudiera salir, pero no puede salir, así que... A menos que consiga una credencial de prensa, así me hago el pelotudo, pero sería el pedo, sería trabajar, a pie el pedo. Así que no. Un corresponsal de YouTube, qué onda, no, no. La verdad que... Que el juego está ideal para esta época. O sea que hayan regalado este juego, está ideal. Si conocen otro juego que sea así también, medio... Que no haya jugado como posapocalíptico, eh, me lo... Me lo dejan ahí en algún comentario. Ah, la más. Me vas a acordar de los tripies de, de la guerra de los mundos. Ah, era para el otro lado. Eh, Hablan en gallego, ¿viste? Sí, sí. sí ¿O de, no, te sentís como en Argentina o te sentís como en España? Aunque creo que en España están más cagados que nosotros. Se, eso sí que se pasaron de, se pasaron de rosca, güey. Y los, y los yankees que se lo están tomando muy, muy suavecito, se lo están tomando como si fuera la pelotudez, de Strom, se va a mandar la cagada del siglo, sí, acordate. La cagada del siglo sí, se va a mandar ese periodo. Pero bueno. Que se la banquen después. preguntaré preguntaría qué está haciendo la gente además de caminar por las paredes, ¿no? Porque. Mucho Netflix, me imagino. Netflix a full. Eh, a ver qué. Ah. Elijo, la TV tele, la tele está por todos lados. No hay Netflix acá, ¿eh? eh. Netflix, dame Netflix, mierda, puto. Pero.. Um... Sí, mucho que todo estar esperando en Disney Plus, eh, pero bueno, ahora Netflix está ayudando, vieja, no seas mal agradecido. Encima Dios regaló códigos y clases de cosas para, para tener Netflix gratis, y que eso estaría muy bueno que la gente lo vea investigue. De hecho tengo una amiga que está en Chile que me dijo que no tenía Netflix y que voy a ver si le consigo un, una claves una claves algo algo para allá unas claves para, para que puedan tener Netflix la gente pueda disfrutar un poco ah la mierda está quedando la caga está bueno está bueno vamos no aquí y y ah la mierda vamos ahí está Así que bueno, volviendo a, a bueno, Netflix, juego gratis, es como ayudan a la gente, ¿no? Yo por ahora no he comprado ningún juego, tenía ganas de comprar uno, pero estoy esperando hasta que la tarjeta. Cierre la tarjeta para que no me venga todo junto si no me van a, a cagar cogiendo. Así que mmm, hay que esperar hasta que cierre la tarjeta, que es el 25 creo. Y además, bueno, lo del mercado pago que me tiene que liberar la plata, esto es un tema. Así que esperaré a, a eso y veré. ¿Qué onda? ¿Qué se puede conseguir? ¿Qué juego copado se puede conseguir? Eh, para los interesados... <coughs> sacaron el Doom 64, que yo por ejemplo, yo el Doom 64 nunca lo pude jugar porque nunca tuve una Nintendo 64 Y no está caro no, estaba... 57 pesos creo que está el Doom 64 Que es una... Era un juego re viejo, pero... Está bueno pues yo nunca lo pude jugar, así que eso... Eso me, me ayuda a como... decir, bueno... Porque yo no creo que van a ser... De acá hasta el 31, me parece que va, va a ser un poquito más, me parece. Creo. Uy, se rompeo. Ah, papá, hasta la pichula. Hasta la pichula. Uh. sí, me agarraron dando vueltas un día sábado, un día domingo a la madrugada. Era obvio, me a cagar a palo. Como se debería, pero. Opa. El doctor Freeman, supongo. No, la verdad es que tenía muy buenos gráficos, no, la verdad, para, para la época. La tarda en despertar, pero cuando lo hace, Qué buen juego. Adelantado bien. su tiempo. Ahí vamos, sí, sí. Vamos con un puchito. Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa. Soy Alex Fans. Mi padre trabajó con usted en Black Mesa, pero seguro que no me recuerda. De pocas palabras, ¿eh? Así que así estamos, en estado de cuarentena para todos. Me imagino que en Chile también eh, me han hablado por WhatsApp, pero ahora le voy a contestar después un ratito más. Voy a jugar y después les contesto tranquilo. 120 Black Mesa. ¿Es un embolé? Sí, saltó en bolé estará, sí. Un día memorable, sí. sí, La verdad que va a ser un sábado. Hoy por lo menos hablé con mi hijo, que eso fue muy bueno, muy lindo, llenador al alma, digamos. Y eso me puso más o menos las pilas porque la verdad que estaba bastante decaído. Hoy estamos a punto de con algo mejor. Y por lo menos sé que está bien, sé que es lo más importante. Más que le andaba con un poco de tos y que. Esto le viene bárbaro la cuarentena. Y creo que le va a venir a bárbaro a muchos, o sea ya como para déjense romper las pelotas, cálmense si ah, no sí, es tan malo que quedarse en la casa. Oh oh va todo Ah, hola Alex. Bueno casi bien. La Mar se ha escapado de la jaula otra vez. Si se no le escapó no es loco, el perro, ¿viste? La Eso podemos sacarlo para cierto. Mi madre, Gordon Freeman. ¿Eres tú, verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al doctor Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba... Eh, voy a, de a ver, ver si lo puedo un hacer algún día con el Dune Eternal. eternal. Ayer eh, vi cómo los, todos los curiosos estaban jugando. Eh, miré un poquito el mapa, me dio mucha envidia de decir: hijo de Armin puta, no puede estar jugando el Dune Eternal y encima subirlo a, a las plataformas de Facebook. Paula del Castillo estaba con, a full con el Dune Eternal y dije: que de puta. Después había otro chagno más que se lo había bajado y dije: eso es lo que tiene plata, no hijo de Armin puta. ¿Cómo se fue la mierda todo en Argentina? Que ahora un juego de mierda, tenemos que pagarlo dos lucas, dos lucas un juego de mierda, vos te lo puedes creer. Ese, nuestro amigo el gato, nos ayudó un montón a patearnos al trasero Y estoy asustado porque por ahí, si no lo compro ahora dos lucas Capaz que de acá a fin de o el otro de mes, estamos pagando cuatro o cinco lucas, no saber Todo se puede ir a la mierda, por eso hubo gente que nos preguntó por el tema de los... De la figura a traer, pero la verdad es que no se puede. Ahora actualmente no puedes tirar ningún precio porque por ahí tiras un precio y que resulta de que después se te fue el dólar a la 100. ¿Y qué hacemos? ¿El dólar tuviste a 100? ¡Ahí mira! La más, ¡Ahí estás! No te habías librado de esa peste, ¿eh? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza en vano. Pisa de encima Aquí bonita Salta No, no la arriba No, no Cuidado la mar Pura cagada Parece argentino Que salen No sé, sea, salen los días sábados de sábado a la noche cuando le dicen que no Puras cagada nomás Hay un borrachín en cada de la, de la cuadra De acá por Fañano, un borrachín Que creo que lo pescaron ayer Lo pescaron en pedo Así que se debe estar guardito todo el fin de semana Está bien Chabona, una vez se viene, re pasado de vuelta. para vender cosas que de dudosa presidencia andas a ver, anda por todos lados, andando, bueno, rompiendo las pelas que el vago. Ya, vago grande, de, ya, ya está. O sea, ya la sigo. época de, de la joda y... ...de caos ya pasó, o sea, ya no, no, está como para que siga especial. así. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. Vamos, vamos que queremos acción Queremos dispararle a alguien traje sí, Este juego lo jugué hace muchos años ya Por eso me acuerdo un poco de, de las cosas, de la trama también empecemos a función ya abre la maldita puerta el que me gustaría volver a jugar también es el Quake, pero el nuevo Quake, no el antiguo sino uno que sacaron también como por el 2004 creo que fue, 2002, 2004 Está muy bueno ese tenía unos gráficos muy copados y había unos momentos que que era muy turbio cuando lo están transformando, o sea, genial eso Así es, nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí Pues adelante a ver, el flujo de campo de Listo, se armó el boliche la la de Esta lámina va... o se va a poner a bailar ahora Conecta, Las condiciones no podrían ser mejores Eso dijiste la última vez Ahí salió la, la bola de discoteca. Estamos todo listo para jugar. Ahí está. está todo. Bajo control, mira. Gordon, El interruptor Gordon. De madre. Y ahora se convierte en childa Magia. Bueno, ha funcionado. tú Eso estaría bueno para los deliveries. Los deliveries estaría buenísimo que sea así. Te lo mandan así a tu casa y bueno, el ingeniero sería que no te cobren, viste, porque en realidad lo que, lo que no ha ido al cajero, así que y no te dejan pagar con tarjeta, es un bajón. Deberían poner algunos pones inalámbricos, cosa de que vos puedas pagar el, eh, el envío. A veces que dan gana. Hoy, por ejemplo, da gana como una pizza, pero en el kiosco ya se habían acabado todo el... el que son barras y que todo un bajo Excelente. Uy, no, me toca bien. No quiero bailar. Uh... ¿Te importaría? Suerte. Pues sí, preparados para la proyección, Gordon. Como te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Se cuenta final. Uh, ¿qué pasa? Oh. oh, llegó el borrachín el día sábado. Uy. ¿Qué onda? Olvídate de eso. Ya llega, papá. Eh. Acá estoy. Gorus, no te muevas. Te sacaremos de ahí. Algo le está alejando. ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo es? Fernández, ¿cómo te va? ¿Está La verdad que bueno, esta parte no me acordaba. Era alta de la operación Estoy seguro de que era... Alto churro. ¡Ay! ¡Cod! ¡No ha podido pasar! Entonces, ¿dónde está? Detrás de ti. ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Puta madre! ¡Terrible vuelo para llegar ahí atrás! Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Necesito algo para romper eso. No, vale, mira, está. La ciudadela está en alerta máxima. Ya ah, la he visto tan iluminada tan rápido Así que... Bueno, tengo pero varios juegos para jugar una red de te eh... Sí que voy a llegar Doctor con Plenio. tiempo, tranquilidad y Tengo tiempo para afinar la guitarra Creo que Echar la pelota, dibujar y fuera, la necesitarás. Arreglar la pieza del niño Debo hacerle la pieza a mi gordo Bueno, al menos ya me dieron un, una barreta todo para empezar a, a generar miedo. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, me están disparando! ¡Están disparando! para que te corres? Alguna pistola o algo. Dame algo, culio. Eh, no, por acá no era. un tren y en el tren. Ay. ya seguramente después me voy a poner ver memes aunque en realidad ya me estoy cansando de los memes ya es como que sí, está, está estuvieron graciosos por un tiempo pero es como que eh, ya el embole no te permite tanto que el, que, que da. No te permite que la pases también. Que le decir Que te recuerda en el encierro. Esos son los peores memes que te recuerdan que estás encerrado y no puedes hacer un carajo. Igual, no sé que salir mucho, pero.. Qué sé yo, para ir a buscar a mi hijo o de verdad tengo unas ganas de ir a comprar unas patitas de pollo al supermercado. Y no puedo. Porque seguramente voy a ir. Y va a estar toda la histeria. Y seguramente no va a haber patitas de pollo. Porque los hijos de puta se terminaron todo. Hey, dale. Así que en realidad si iría al supermercado tendría que hacer una lista muy bien. Porque no... No, no se me ocurre qué puede llegar a ver. Obviamente que hay cosas que te van a vender solamente de, de primera necesidad. Sí, que tendría que ver, bueno, por ejemplo, unas semana no, ¡Ajá! Ahora sí. Ahora sí. Ahora vengan, putos. Vengan. Vamos mejorando, vamos mejorando. esto es, este es como andar por 11, ¿qué onda? en este momento debe ser más o menos así los viejos deben estar escapando de la policía corriendo igual yo no entiendo para qué mierda salen si hay muchos lugares no bueno, seguramente algún pelotudo va a abrir algún clandestino y, y los boludos van a ir ahí porque también con lo malo esto de, de, de facebook, whatsapp y todo esto la gente puede estar comunicada y puede hacer fiestas cholas y los boludos van a ir por más que le diga el que no, pero he notado mucho que los pendejos están muy pelotudos o sea ellos dicen, ah no, no importa porque eh, no afecta a los jóvenes pero sí, sí afecta, como decía, los pulmones que lo hacen mierda y, y después te va, te va a usar una pasada de la puta madre así que no es recomendable enfermarse coronavírus pero bueno, ellos lo hacen qué le vamos a hacer así que cada uno, como yo siempre digo, cada uno elige como como quiere morir, viste. De de en esta Responda... La verdad que si estás aburrido, es muy recomendable jugar. Por eso, no sé, me parece que los gamers van a dominar el mundo. Si sigue así, los gamers van a hacer que dominen el mundo. Estamos ¿Eh? más puntos. De fruta. Ahí está. Da, dale listo me saqué demasiado Atención. pero bueno A ver, a ver, a ver. A ver, esta ver, a ver. ve Pero bueno. ve de acá. Sí. <ríe> más armas. Más balas. que ve ...es lo que necesitamos en la vida, Confirme municiones para dispararle a los de putos mm, mm, mm, mm. No, por qué no Atención. Muere, muere no Confirme su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente Ahí está Eso me gustó Y sí, la vida, energía. E hijo de puta está ahí. Me pregunto si en todos lados estaría igual, ¿no? O sea, tengo que hablar con mi amigo de Chile. Para. para preguntarle cómo, cómo se maneja la cuarentena allá Por lo menos estuve viendo unos videos en Perú y son restaurados, el hijo de puta eh. es así que los tienen cagando, le mandaron los milicos y listo, se terminó la mierda Se terminó la joda acá Estaba viendo como correteando a los viejos, metían en cana a los viejos Toma puto, toma Y... Y no lo entienden uno no lo hace por maldad Todo lo contrario, lo hace para proteger... De... A los suyos a la, a la gente pero bueno, bueno estamos como estamos no ¿Qué Bueno, vamos progresando la verdad que este juego es genial ¿no? bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, tiene que bajarlo e instalarlo es gratis no le cuesta nada tiene 10 días para, para terminarlo así que recomendado 100% por mapache mapache recomienda este juego a full qué loco eso lo de que los ríos de Venecia se ven más limpios y bueno, en, en China que estaba o sabido, el smoke, que es muy loco, o sea como la, como la gente hace mierda el mundo, o sea ese progreso como dicen, pero bueno el progreso puede terminar mal también algunas veces, pero que para Punta Nena también para, para Santiago Chile. ¿sí? Mira, ese viejito me pero, no, no, no, hace acordar no el de Men in Black. Un chido ese, el día del final, y que to venía tomando café. Mira, nosotros vigilamos el ferrocarril subterráneo. La estación principal está en la esquina. Te ayudarán a empezar con buen pie. Espero que todo sirva para para bien, para los bienes de la humanidad y también que los chinos se dejen de comer murciélago y pero tú ves se dejen hacer cagadas, pues están haciendo puras cagadas, además. Igual, bueno, no eran todos los chinos, era un sector nomás, pero bueno, que se vayan aprendiendo, se aprendiendo se la lección. La sí, chango, ahí salimos, ahí salimos. Uh, este la tiene la alopecia, de alopecia, mira la Pues eh, la alopecia es... Eh, un es un, enfe de una enfermedad que te deja peladito, te, te hace que... Unos círculos y te dejas unos círculos pelados a la cabeza, es una cagada, a mí me pasó. Es por el estrés por suerte hay cura, va no bueno, hay cura en realidad, pero la cura es no hacer básicamente trato de, de no hacerte mala sangre por todas las cosas, es como el ataque de ansiedad y es... ta, ta, ta, ta. Ta. el ataque de ansiedad y eso Bien. después te vuelve a crecer el pelo, no tienes que tener problemas verdad, esa mierda, esa, esa el bichito chupón, este es el bichito chupón la Golosa, la guanda Nara, la guanda Nara, mirá Ahí está Ahí está la tenida la guanda Nara A la, chupet, a la chupetona se le abusa de y nivel le Voy a investigar porque voy a que haya más guandas por acá Deber, espada, de protección. Pruebas de actividad en el Me hicieron cagar los viejos no! Uy Uh. Muere, ¡Muere! puto, muere, muere, muere. Ajá. Todo por el error. Recamper. Lo ¿No vas a salir. no vas a salir. Oh, uh, ese tutorial es por ahí. A ver. No. ¡No! ¡Pero la hijo de con con protección civil inmediatamente. Imagina un balazo de verdad, eso, o sea, que te deja, debe de partir la cabeza como un melón. siempre ahora esto de este es lo que estábamos esperando nosotros que un poco de acción ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿por dónde era? ¿Por dónde era cuestión? A todos los ciudadanos, la inactividad se considera conspiración. Denuncien conductas inadecuadas a protección civil inmediatamente. Bueno, me perdí. No, no va a subir. Entonces tiene que ser por allá. En realidad quería hacer un video así de... De viendo changos, esos changos raros de, de, de o, Omex, omex, de, de, del chat pero no son demasiado bizarros los hijos de remil puta boludo eh, se volvió una página para pajeros básicamente, entonces no, no, no, no sirve, no sirve subir eh, esos chats porque son muy random, así que dije, no, mejor subo uno del juego aprovechando de que... ¡ay! me para la Wanda Nara. Aprovechando de que, de que está regalando Steam, estaba regalando el juego Y como digo, tampoco quiero fusilarme los otros eh, Me bajé uno de Lara Croft Está regalando los de Lara Croft, los de Tomb Raider Y uno que no tenía, ahí está la otra banda Uno que no tenía, entonces dije, joya Ese lo voy a tener y lo voy a guardar para jugarlo después Tranqui, primero le doy a... Le doy a Half-Life, que ya lo he jugado Y solamente tengo un tiempo para jugarlo Porque solamente 10 días te lo dan Así que por mientras le, le entro a este y cuando lo termine, ahí le doy a los de Lara Croft, de Tomb Raider. Que básicamente, bueno, la otra vez la estuve jugando, hijo de puta. Esta vez estuve jugando el, el último. Son muy buenos, la verdad, que el reinicio de ese, de, de ese este, lo hicieron muy bien, está muy copado el Tomb Raider sí, lo que le encontré efectuoso que por ahí ya no tienen tantos tantos puzzles para resolver como en los antiguos, los antiguos estaban buenísimo porque tenías bochas de puzzles para, para, para resolver y ahora es como que lo hicieron un poquito más fácil y, y, y unos mecanismos que son muy parecidos a los últimos de los últimos de Resident Evil pero el sí el juego está buenísimo o sea la calidad gráfica todo está muy bueno para jugar van cayendo las putas Eso sí han mejorado mucho lo que son los bots y especialmente en el Doom en el Doom están muy bien hechos los bots están son turbios los hijos de puta o sea, el turbio para para para si lo pones en difícil es... te hacen transpirar como hijos de puta la verdad pasaron los culiados? Dos dos, Pero no te morís ¿No te morís? Ahora sí Capaz que en cualquier momento un loco así en Buenos Aires sale, sale armado para ver si se puede... Evadir la la cuarentena son tan cagados la cabeza ya que vos puedo esperar cualquier cosa de de la gente no te digo que son todos iguales pero hay unos que son muy volúmenes ahí está la guandanara chupando chupando chupando tambores si habrá chupado tambores de carne esa vieja me cago. Te da calambre ya ajá la vas a ver, la suculencia. La suculencia fogosa de la guanda. Las guandas. Ahí está. Ahí está. Pues tengo, que buscar en, tengo que seguir buscando, no memes, pero sí noticias, porque las noticias acá son muy turbias, es eh, muy bizarro De grande, la verdad que se pasan, la otra vuelta como digo, unos changos, unos changos queriendo robar eh, fue, ah, No queriendo robarse, fueron a robar un asado acá a la vuelta de mi casa, se pues, este, pasan de ídolos los viejos bro. Encima lo agarraron en plena cuarentena, así que imagínate, eso se lo debe estar culeando duro ahora pero es que no entienden, este hijo de este no le puedo dar al tambor. Ya me compré un micrófono copado, porque este es una cagada. te parece una policía para Steam pero en realidad no no no, no es que lo querías una policía para Steam pero se pasara, la verdad muy buena onda lo suyo acá no es no puto de uh -huh. los bloques. No parece una pelotudez, pero hacen muy muy divertidos los juegos que tengan así puzzles boludos, pero puzzles en sí. Los secretos son copados, pero lo creo que los puzzles son mucho mejores. ningún ruido de sirenas porque ayer anoche sí se escucharon ruidos sirenas andaban, andaban la cara andaba a la full andaba ah puto otra vez anda a cagar nada no, motor no, ya todavía que seguramente... A ah, la mierda ahí, ahí sí que me llegó la... Me llegó la policía Me mandaron los milicos, me mandaron los milicos esta vez Es lo que están diciendo, si no se portan No se dejan de pelotudear Te van a empezar a mandar a los milicos Como última medida y esos culiados chepo... Uy hijo de puta, le chepo un huevo todo Si los... te van a hacer cagar, te van a hacer cagar, va Esperemos que no hagan desaparecer gente, pero hijo de puta Pero si sí se van a poner duros, la es, es complicada, no, no es joda y, y ellos van a decir, eh, si sí vas a tener que... Que recatar las órdenes, como se dice, saca esta mierda de casa Y por un lado estaría bien, porque se pasan la gente acá, es pelotuda Es más, hoy a las. ayer a las 9. Me hicieron un. Me hicieron un, un. llamado. Que decía. Quédate en casa, la puta que te parió. Quédate en casa, la puta. ¿Qué es esto? Quédate en casa, la puta que te parió. Y. O sea, ya. Es muy obvio que la gente está podrida por un lado. Porque sí, o sea. Si vos. Um, si uno no acata las órdenes, después tiene que estar 14 días más y lo van a extender, y lo van a extender, y la gente necesita trabajar. Todos, todos necesitan trabajar y... Y por culpa de unos pelotudos que tengamos que... Que seguir manteniendo la cuarentena... Es una cagada. Pero bueno... Esperemos que se comporte la gente y... Y puedo avanzar, así. La gente es inconsciente. Dale, mierda. por porquería, no se corre. Lo que sí se escuchan autos echando puta. No sé si es de cagazo de que lavar agarren la cana. O están pisteando. Pareciera que estuviera pisteando. No, no, no, no me va a creer que... Con la ciudad casi vacía, porque la ciudad está casi vacía hubo, hubo un choque, o sea, tenés que ser muy pelotudo para que haya un choque de una ciudad gusta cuando nada Tenés que ser muy pelotudo para que haya un choque con, con cero autos en la calle casi o Se pasan de pajero la, la gente Ah, no sé para qué le disparo, sí. terrible helicóptero de la conchera Lora. Corre, Corre, corre, corre, corre, corre ¡Corre, carejo, ¡Corre! Y bueno, creo que lo vi... A ver... Cuando... Vamos a ir dejando... Pues se me hizo demasiado largo y... Está genial el juego. Pero es mejor que lo juegue la gente. Y bueno, lo dejamos acá. Lo dejamos acá. Sí. Guardamos. Y... Para otro día... ¡Ojo al piojo! Bueno, ¡Saludos, gente!